Lugar. Todas están corruptas, todas tienen oscuridad En esta nueva era, en esta nueva sociedad No quieren la presencia Luz arriba, el telón es el momento de la acción, no hay tiempo que perder nada más, hay que ir hacia adelante como un rayo de luz para esta una estrella, ya es momento de entrar, es una función. En este nuevo mundo, solo nos quieren prohibir Aquello que nos mueve y lo que nos hace reír Todas las emociones, sensaciones y mil cosas más ocultas oh.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 Es el, es el, es el, es el, es el, es el, es el, es